Durante los primeros nueve meses del año, la producción de carne de cerdo en China tuvo un alza interanual de casi el 6% al alcanzar más de 40 millones de toneladas, gracias a sus estrategias de recuperación contra la fiebre porcina africana. La firma porcícola china Chen Grove anunció que ante las pérdidas financieras por las caídas del precio del cerdo en el país asiático, uno de sus negocios de cría de cerdos será reestructurado por las autoridades se han mostrado incapaces de liquidar créditos y préstamos actuales. Analistas de Rabobank estimaron que derivado de la situación inflacionaria global, el consumo mundial de carne de cerdo podría ser limitado durante los últimos tres meses de este año y la primera mitad del siguiente, lo que supondría un desafío para la industria procesadora. Esta semana platicamos con Luis Fernando Aro, director general del CNA,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 de casi 3% para cerrar en algo cercano a las 2 millones de toneladas. El cerdo es por mucho la proteína más adquirida desde el extranjero, cerrando el periodo revisado con un alza de más del 10%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.